Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos novedades de Binance De hecho, estamos retransmitiendo en Binance Live Hemos hecho dos directos ya Tenemos esta nueva opción que de momento se encuentra en fase beta De hecho, incluso ayer estuvimos haciendo pruebas con nuestro amigo Román Villalba Aquí tenemos la grabación de ayer Estábamos testeando cómo configurar los dos el OBS Para estar sincronizados con las cámaras y demás La verdad es que es muy guay, me está gustando mucho la plataforma Aquí tienes el directo que acabo de grabar hace un rato, te dejo el enlace abajo para que puedas unirte a Binance si no tienes una cuenta y no sabes cómo crearla, recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de Binance, te explicamos cómo crear tu cuenta paso a paso y también tienes las principales herramientas financieras, por cierto ayer día 21, eh, incorporaron nuevas criptomonedas gratis en el Binance Academy simplemente por aprender sobre ellas, por aprender sobre los distintos protocolos te vas a poder llevar hasta 13 dólares completamente gratis hemos realizado un vídeo, te lo dejo por aquí arriba para que le des un vistazo bien, la opción de Binance Live, para acceder a esta opción tan solo inicias tu cuenta en Binance a continuación, por supuesto, debes tener el KIC previamente verificado y en esta pestañita que tenemos aquí en la parte superior izquierda, aquí dentro tienes Binance Live. Pulsas en esta opción y aquí dentro accederás para ver todos los creadores de contenido que están subiendo diferentes vídeos, cada uno de su temática, etc. Como puedes ver, nosotros tenemos el nuestro por aquí. Este es el que hemos subido hace un rato que posteriormente, después de grabarlo o de emitirlo en directo, automáticamente se queda subido en Binance. Bueno, esto lo puedes decidir tú si quieres que se quede o no. De momento todo esto está en fase beta, es, está en una etapa muy temprana, pero Binance, como sabrás, es el número uno, el exchange número uno que tenemos en actualidad. Es brutal todo lo que van haciendo, todas las opciones y todas las promociones que nos van trayendo prácticamente a diario. De hecho, en este mismo directo hemos estado hablando de algunas de ellas, las vamos a volver a repasar. La primera es la que hemos comentado ya, que tenemos un vídeo específico que te hemos dejado por aquí, en la cual puedes llevarte criptos gratis únicamente por aprender sobre sus diferentes protocolos. Esto está en Binance Academy, por cierto también subimos un vídeo hace un par de días en el cual Bit2Me está regalando también criptomonedas gratis por aprender sobre sus protocolos, se llama Learn2Me, te dejo también el vídeo por aquí, lo subimos hace dos días y es exactamente igual, son criptomonedas gratis. La segunda promoción que te traemos es la de llevarte un MacBook Air totalmente gratis. Para ello debes realizar tres simples pasos, el primero de ellos es invitar como mínimo a un amigo a la plataforma de Binance con tu DIN de referido durante el periodo de participación. El segundo es rellenar un formulario, lo tienes aquí directamente, te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción. Y por último, debes unirte al canal de Telegram de Binance en español, ya que anunciarán el ganador allí el día 8 de agosto. Debes aceptar términos y condiciones y listo. Tienes hasta el próximo día 31 de julio para poder participar. Muy sencillito y muy recomendable. Te podrías llevar un MacBook Air. La verdad es que son brutales estos ordenadores. Así que es cuestión de suerte. Te animo a que lo hagas. Te va a llevar dos minutos. Y si no tienes cuenta, pues abajo tendrás el link de referido con un 20% de descuento en comisiones de por vida. Y bien, ya para ir finalizando, te animamos a que nos sigas también en nuestra cuenta de Instagram de SatoshiTravel.es. Tenemos el Instagram y el TikTok, ya que actualmente estamos viajando en Vietnam. Vamos contando y mostrando cuáles son nuestras experiencias. La verdad es que son vídeos cortitos con todo tipo de experiencias, de probando distintas comidas, etcétera. Te dejo los enlaces abajo por si quieres seguirnos, ya que próximamente vamos a estar anunciando más proyectos y más cosas relacionadas con Satoshi Travel. Así que nada, te animo también a que nos sigas por Binance Live. Vamos a estar retransmitiendo, no todos los días, pero prácticamente día sí, día no. Vamos a hacer bastantes directos. Así que nada, únete porque además hay recompensas y un montón de opciones, ya que todo esto se encuentra en pase beta y van a estar incentivando para que